hey hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos en esta ocasión les voy a traer una aplicación la cual ustedes van a minar bitcoin totalmente gratis chicos esta aplicación les va a permitir minar y obtener un bono de 10 dólares esos 10 dólares cabe recalcar no son canjeables son para hacer dinero en la aplicación la aplicación tiene una interfaz la cual tú vas a hacer trading en la aplicación. Y para esto ellos te dicen te voy a regalar 10 dólares para que tú mines en la aplicación. Ok, cabe destacar que si tú usas mi código de referencia vas a obtener totalmente gratis 3 dólares. sí 3 dólares. Ok, una vez estemos dentro de la interfaz de la aplicación mostraremos esto. Cabe destacar que aquí donde están los 879 van a tener 3 dólares. Ustedes a la primera vez que hundan acá el botón verde. Aquí les van a dar 0.5 dólares. Recuerden que este botón tiene una duración de 4 horas. Cada hora va a ir sumando un puntico verde. Y va a ir sumando hasta obtener lo último. Recuerden cuando ustedes recojan los 2 dólares o 1 y medio y los 1 y los 0,5 más los 3 que tienen acá van a tener 8 dólares esto se tiene que hacer antes de que acabe este tiempo si no perderán la oportunidad de ganar este beneficio recuerden antes de que acabe el tiempo tendrán que hacerlo si no, no recibirán eso, el botón cada 4 horas aquí les voy a demostrar ustedes oprimen el botón y deberán de completar este catch chat para iniciar a minar ahí empezó a minar cada cuatro horas hay que hacerlo en lo personal yo tengo una alarma que me indica cada cuatro horas esto es lo que ustedes van a estar minando aquí dice 0.2 cada día 1.9 cada semana y 8.5 mensual esto puede variar con el precio del bitcoin vas a ir subiendo niveles para ir sumando más y minando mucho más rápido deberás tener 150 de poder y aquí tienes más minado porque te van a dar diario 0.5 semanal 4.0 y Mensual 17.1. Recuerden este dinero no es canjeable. Ya te voy a mostrar cómo. Abre la aplicación en trading y mira uno de los activos. Para ver en cuál vas a entrar. Vamos a poner aquí más cerquita la gráfica para hacer una demostración. Y te voy a explicar cómo. Aquí hay que decir si va a bajar o va a subir. Esto tiene su lógica, pero vamos a mostrarle algo aquí rapidito. Entonces yo pensaría que va a bajar y entonces lo doy en vender. ¿Qué significa que va a bajar? Aquí vamos a poner la velocidad con que vamos a apostar y la cantidad. La velocidad depende de lo que vamos a perder o vamos a ganar el más o menos tiempo. Aquí estos números... Significa que estamos perdiendo de los 10 dólares que nos dieron. Eso no nos afecta. Pero cuando este número se ponga en verde. Eso es lo que vamos a ir sumando. Para ir ganando dinero canjeable. Aquí estamos en rojo todavía. Hay que esperar que pase la línea. Para poder ir sumando. Ok, Aquí estamos sumando ya. Esto ya es canjeable. Podemos cancelar. Aquí tenemos la opción de retirarnos ganando los 0.02 o seguir sumando o también poder perder. Y para finalizar el video chicos, quiero recordarles, los 10 dólares no son canjeables, son para minar, son para hacer trading en la aplicación, la cual tú vas a poder ganar dinero haciendo el trading, por cada vez que tú hagas una operación y la operación vaya en... Número rojo Tú estás perdiendo de esos 10 dólares Que tienes ahí Pero si esa número Cambian a verde Significa que vas ganando Y sabes algo Ese dinero que va sumando Verde Ese es el dinero canjeable Tú tendrás que hacer varias operaciones Para poder ir sumando Y ir subiendo De nivel Y así también subiendo tu ingreso Recuerda cumplir todo esto y poder ganar. Te voy a dejar el link de mi referido en los comentarios. Igualmente te voy a dejar la página para que vayas a registrarte. Recuerda, regístrate con mi código y recibe 3 dólares. Y cumple por favor antes de que se acabe el tiempo para que recibas los 5 dólares más y ya te faltarían 2 dólares. Que lo podrías cumplir en 4 o 5 días. Así que anímate. Que vas a perder. No vas a perder nada. Inténtalo y verás. A ver si podemos ganar.